En Bolivia tributamos según nuestra capacidad económica y los ricos pagan más impuestos. Por eso, las personas naturales con fortuna neta mayor a 30 millones de bolivianos contribuyen con impuesto a las grandes fortunas. Son 204 millonarios que aportaron con sus impuestos en el año 2021 con 240 millones de bolivianos. Estamos reconstruyendo la economía. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.